de Rendición de Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2021. Buenos días, estimados todos. El año 2021 ha sido un año muy especial y doloroso. Cada día aprendimos algo nuevo. En este año nos dimos cuenta lo frágil que es la vida, que apenas un minúsculo virus casi imperceptible fue capaz de arrancar la vida de familiares y amigos muy queridos. Nos enseñó lo frágiles que somos y que por muy poco perdemos todo. Cambió el ritmo de vida, de los negocios y del trabajo. Tuvimos que acostumbrarnos a trabajar a distancia aprendiendo a manejar la tecnología y a vernos a través de una pantalla. Eso significó un cambio de vida. La forma de trabajar pensando que todos estábamos en casa y que desde la programación debíamos cambiar. Así lo hicimos. Fue difícil, ya que la música que estaba de moda no iba de acuerdo con nuestro público. Hicimos varios ajustes para poder equilibrar y ofrecer un producto que sea del agrado de todos. En el área noticiosa, la directora, el entrevistador, la productora y operadores trabajaban desde sus casas. Hubo que aprender a controlar tiempos y forma de sacar el mejor provecho a los invitados que participaban en paneles. Para mantener al día con los últimos acontecimientos en salud, se dio a conocer el magnífico trabajo que en ese momento estaba realizando el Ministerio de Salud con la señora ministra a la cabeza. De los contactos de altísimo nivel que realizaba el señor presidente de la República para conseguir la cantidad de vacunas necesarias para la inoculación a la mayor cantidad de ecuatorianos y así detener la mortalidad que hasta ese momento diezmaba a nuestros ciudadanos se produjo una gran cantidad de cierre de empresas, negocios pequeños, medianos y de toda índole, produciendo una escalada sin precedentes de desempleo. ¿Cuántos hogares habían perdido a su padre, a su madre o a algún miembro de su familia? Y también tuvieron que enfrentar el desempleo. Asimismo, hubo empresas que con gran fortaleza y mucho sacrificio mantuvieron a todos sus trabajadores, en nuestro caso, y de todos los medios de comunicación, como prensa, radio y televisión, nos enfrentamos a dos grandes problemas. El primero, la consolidación de las redes sociales que tomaron una fuerza inusitada, dado sus bajos costos, mayor cobertura y más presencia en los medios de comunicación digitales. El segundo problema, que ya lo veníamos afrontando desde el año 2019, se agudizó de una manera increíble, con el recorte de presupuestos, bajando a niveles insospechados, los mismos que no nos permitió cubrir sino lo más indispensable para seguir adelante con nuestra empresa. En base a los ofrecimientos del gobierno de turno, acudimos a la corporación financiera, solicitando un crédito para tener liquidez y poder salir adelante. La respuesta fue negativa, porque no íbamos a hacer compra de activo. Meses más tarde publicitaba el gobierno nuevamente un crédito especial a través de un banco, a bajos intereses y largo plazo. Al igual que el ofrecimiento anterior, no fue posible debido a la falta de fondos para ese proyecto. Eso nos llenó de desilusión. La situación económica que enfrentan los medios de comunicación tradicionales ha sido difícil. Pensamos que ya es hora que las autoridades apoyen de alguna manera con el fin de evitar el incremento del desempleo en el país. Esperamos de todo corazón que con las medidas que el gobierno está tomando con la vacunación masiva, que hasta el momento ha sido un éxito, la pandemia llegue a su fin y podamos salir adelante con nuestra empresa para mantener la fuente de trabajo que la hemos cuidado desde hace 44 años.